Marimari con poche, marimari Pupeni, peñi, marimari por la mía. Te vamos lenta lento, un Te vas a lento, un lento, un lento. Te hago un lento, un lento, un lento. un un un en todo el mundo, no hay que venir o finta con yo no he venido a venir, a venir, a venir, a a venir, a venir, a a mi ante me leí de incómapodumal y fací mapo me ojo.